Que sigue la Asociación Hacha de Zaragoza! ¡Vamos Lurte! ¡Las huestes de Arquera. que siguen los arqueos del Rey Yauma I y la Compañía Nogada. y la agrupación de arqueros de Caspe, armecas, Viene con una dilatada experiencia y trayectoria en estas fiestas la compañía de arqueros Cámara. ¡Y cómo no! ¡Los mercenarios! como no los que han dado vida a la representación que acabamos de contemplar, los actores del compromiso de Castro. este aplauso, este es más grande porque ellos nos representan a todos, ¡el pueblo de Castel! La orden de San Juan de los